Estoy equivocado, estando enamorado de ti Lo sé, admito que soy telco y no puedo evitarlo Rompiendo paradigmas con tal de verte No importa lo que digas, yo te esperaré Invisible, invisible, no sé tú describe una luz, invisible todo tú me tienes mal. Invisible, invisible, no soy tú, incansable no me hable de expresar. Increíble y describe una luz, invisible todo tú me tienes mal. Tú me tienes mal y ya no responde Tú me tienes mal y yo soy tu hombre. Tú me tienes mal, tú me tienes mal. Pero no te cansas de negarlo Vente que vamos a hablarlo No soy invisible, mami, ¿qué te está pasando? Y callado, tranquila Pero la más sencilla Besando no te pasaba el humo de la sativa Mami, yo Sé que recuerda la noche cuando nos besábamos Mami, yo Sé que te gusta y no niegas que se amor Ay, Mami, yo. Sé que te gustan las cosas que te y amor. hacíamos Yo te amo y tú me amas, no decíamos Invisible, invisible, no sé tú Incansable no me hable de expresar Increíble y describe una luz Invisible todo tú me tienes más Invisible invisible no sé tú Incansable no me hable de expresar Increíble y describe una luz Invisible todo tú me tienes más Invisible a tus ojos mi amor Te canto en esta canción Te entrego todo mi amor Tú en mi razón yo, yo te quiero, yo te amo, yo te deseo A los ojos que no ven me desespero Que por ti yo me desvelo Dame una señal y te caigo en el vuelo de otra forma. Mama, ¿Tú no te mama, imaginas mama, que me doy cada que va de la conversación. Mama, mama, mama. Estamos aquí para ti, para ti, para prince, ya le para ti, para ti, Puso, Puso para mami para ti, para ti, matando matando, Encima con humildad, baby